Guión, acéptalo, la gente que actualmente dice que Minecraft es un buen juego, fueron los que fastidiaban cuando alguien lo jugaba.